Hola, una, un domingo más a todos y a todas, eh, mi compañero Héctor Linares, como siempre. Hola, muy buenas. Eh, aquí Raúl López, hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes, como siempre, no solo de Apple, también de otras compañías o de otras eh, noticias interesantes sobre tecnología. En concreto, Héctor nos va a comentar cosas de la recarga inalámbrica, que a lo mejor podría ser que, que venga el próximo modelo de iPhone. Uh -huh. eh, también datos muy interesantes sobre el rendimiento que, que ha tenido... Eh, los mejores smartphones del 2016, vamos a ver cuáles son hay sorpresas que no. Hay algunas compañías que no están dentro de, de este listado. Ya sabréis cuál es cuando lo comente Héctor. Uh -huh. eh, por mi parte, voy a hablar de un nuevo eh, smartphone. Eh, no voy a decir tampoco la marca. esto tampoco lo sabe, o sea que va a ser también una sorpresa para él. ¿Me tienes intrigado? <risa> no sé exactamente qué será. Pero a mí bueno. me gusta eso. Luego, buscar por ahí a ver dónde está Tintín, que siempre lo escondemos un poquillo para que no lo podáis ver. Uh -huh. Y luego también comentaré un tema de Amazon, Apple, acuerdos que han tenido o que han tenido que romper. Uh -huh y luego también nuevos productos que va a haber de, en el 2017 de, de, que va a lanzar Apple y no estoy hablando de, de iPhone Pues eso es todo esto. un Poquito de todo, ¿no? Muy sí. interesante Venga, vamos a ver. Vale, empezamos Bueno, pues si quieres empiezo comentándote un poquito el tema de los benchmarks que se han hecho las vale. pruebas eh, resulta que una empresa que se llama Artutu, bueno, no sonaba mucho, pero bueno, que es bastante eh, sólida en el tema de benchmarking. Sí, bastante conocida, sí, eh. sí. ha hecho eh, una serie de análisis de rendimiento de, de smartphones de 2016. ¿vale? Y hace unos análisis que la verdad que son muy, muy, bastante fuertes, bastante durillos. En concreto, eh, a cada teléfono le pasa 2000 veces ciertas pruebas, ¿vale? un mínimo de 2.000 veces. Bastante fiable, ¿no? Pues la información que tenemos. Entonces lo que sacas es una media, ¿qué pasa? Que tú haces un best, más gracias dos y a lo mejor te sale más arriba, más abajo y tal, ¿no? Y claro, muchas empresas juegan un poquito con eso, ¿no? Dependiendo a quién quieran favorecer, por así decir, o, o los contactos que tengan en comerciales, pues. Pero esta lo que hace es eso, 2.000 pruebas y saca una media, ¿vale? Ajá. Entonces el listado del top 10 ha quedado de la siguiente manera, ¿vale? Eh, el primero en rendimiento ha sido el iPhone 7 Plus y el segundo el iPhone 7, o sea, han copado ambos eh, el top 10 Tiene lógica porque el rendimiento va muy ligado al procesador y como son procesadores muy muy parecidos o el mismo prácticamente Sí, pero tengo que decir una cosa personal que te corte uh -huh. Va muy ligado al tema de los procesadores, pero eh, si os fijáis son procesadores que tienen mucho menos núcleos eh, que la gran mayoría de lo que hay en el mercado, ¿vale? Es decir, para que os deis cuenta, muchas veces como hablamos que que una cámara tenga más megapíxeles no quiere decir que haga mejor fotos que un que un smartphone tenga mejores o sea más núcleo no quiere decir que sea mejor tampoco uh -huh. más rendimiento vale exactamente sí bueno es la combinación del hardware y el software al final la que define el rendimiento y bueno en estas pruebas ha quedado bastante en evidencia el siguiente es el oneplus 3t ¿vale? un smartphone que se lanzó en noviembre con 6 GB de ram Ajá. y el siguiente el le Echo LE Pro 3, este lo desconocía totalmente. Yo también, o sea. también de una gama bastante alta, 6 GB de RAM, o sea, algo bastante potente. El siguiente ya, el Moto Z. Eh, bueno, sorprende mucho la ausencia de grandes nombres en esta lista, ¿vale? Como Google Pixel, que esperábamos bastante sí, de él. Sí, que fue en 2016 también su lanzamiento, claro. O como eh, Samsung, ¿vale? Si vamos a la lista eh, únicamente de Android, un top 10 de Android exclusivo, Ajá. sí que tenemos al Google Pixel XL en la novena posición y el Google Pixel normal en la décima posición vale estas entradas por decir una forma los dos puestos que desaparecen los iPhone ¿no? por decir una forma eh, los sí. ocupa eh, el exactamente pero bueno pero por abajo por claro. decir una forma claro. y bueno sorprende un poquito porque la verdad que se esperaba bastante más eh, rendimiento y bastante más potencia de estos dispositivos pero bueno eh, tened en cuenta que es el top 10 o sea, hablamos de gamas muy altas y bueno aunque la diferencia del 1 al décimo puede que no sea realmente notable a la hora de, de utilizarlo pero bueno, es un dato bastante curioso y que viene un poco a, a reafirmar la potencia de los procesadores A10 Fusion del, del iPhone 7 Que están, vamos, que están bastante bien todavía claro. Y poco más, luego en el top 10 de ellos, eh, aparte, gana el iPad Pro ¿vale? Por encima del iPhone 7 Plus O sea, eh, bueno ahí está, ahí está la cosa Así uh -huh. que nada, buenas noticias para, para iPhone y, y veremos cuál es el siguiente procesador, si aún van a mejorar más de momento, como, como siempre, sí. están allá arriba de todo uh -huh. Vale, pues hablando de, de smartphones, etcétera, de 2016, ¿vale? Eh, uh -huh. Bueno, pues yo te voy a hablar ahora de 2017, ¿vale? Es el smartphone ese que no te quería comentar de que iba Y bueno, ni, ni va a ser ni de Samsung, ni va a ser ni de Coda, que hemos hablado de smartphone de Coda, ojo uh -huh. eh, Ni tampoco de Xiaomi, ni nada de nada Te voy a hablar de Nokia. Nokia ¿Nokia? Nokia 3310, a tope. <risa> <risa> ¿Cómo está eso? <risa> Pues sí, resulta que ahora a primeros de, de enero eh, Nokia ha lanzado el Nokia 6. Ajá. O sea que, que... ¿Te esperabas que te iba a decir esto o qué? Curioso. No, no, no claro que no. Pero, ¿Y sistema operativo? Eh, Android 7.0. Y luego resulta que tiene 8 núcleos. Es un Snapdragon de Qualcomm de 430. Eh, con 4 GB de RAM, la velocidad del reloj es 1,1 RAM. ¿no? Ay mía, o sea, la vuelta de Nokia a, al terreno de los Smartphones Sí, es que lo cogió así a eh, Microsoft, eh, yo creo que era una estrategia para, es una opinión mía, para hundirlo y que realmente los eh, Windows Phones saliesen adelante Pero porque realmente fue como una especie de, de ejecutivo que estaba en Microsoft y llegó para Nokia y tal, bueno... Uh -huh. Voy a dejarlos aparte, pero veremos a ver si realmente es, es un nuevo resurgir de ¿Pero sigue siendo de, Nokia? sigue siendo de Microsoft la Nokia? No tengo ni idea, no lo sé. O sea, no sabemos si este cambio de estrategia se debe a, a cambio directivo o si, ¿no? Eso tendría que bueno. mirarlo o ya lo pondría. Eh, luego, más cosas así, eh, interesantes es de 5,5 pulgadas, o sea, ya directamente va al mercado de pantallas grandes, ¿vale? entonces Los smartphones de pantalla grande. Eh, luego tiene pues, dos, dos cámaras, como todos, 16 megapíxeles y 8 megapíxeles. Lo interesante que tiene es que la, la lente que, que incorpora tiene sí. una fase rápida de detección de que vas a hacer la fotografía Ajá. entonces ya está preparado para tener, hacer el autoenfoque rápidamente y entonces el, el, entre que aprietas para darle a hacer la foto y hace la foto uh -huh. eh, pasa muy, muy, poco, muy poco tiempo ¿no? Ajá. para hacer fotos en movimiento ¿no? o sí sí que salgan muy, eh, muy ajustadas a lo que quieres ¿no? correctamente <risa> Luego también tiene un sensor para huellas dactilares, de acuerdo, Ajá. y luego, eh, bueno, lo, también algo así destacable es el tema de la, de la batería, tiene 3000 mAh, eh, pero también el tema de que tiene la, el, la carga rápida 3.0 que viene con, con Qualcomm, es un sistema de tecnología de carga rápida. Y bueno, es un teléfono de gama media, pero como te acabas de ver un poco también tiene características de, de un smartphone de gama alta o media alta, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Bueno, muy interesante la vuelta de Nokia... Sí. A, vamos, a, a otra vez a, a la competición de, de los smartphones. A ver un poco cómo le sale. El precio que está actualmente son 255 dólares en unos 240 euros, ¿de uh -huh. acuerdo? Eh, no sé si ya está disponible para que se pueda comprar, pero bueno, es una información que nos gusta también eh, que variar un poco a la de otras compañías porque a lo mejor hay gente que, que está interesada en ver un poco cómo funciona o por si acaso no lo sabía, pues está. Muy interesante, sí. Entonces, como te he comentado el tema de carga rápida y tal, ¿qué tal si nos cuentas si, si iPhone va a seguir la estela de carga rápida no? O, ah, que, bueno. bueno, sí, venga, vamos a... Tirando por ahí bueno, el tema de carga rápida, te comento un poquito el, el rumor que ha salido de, sobre el iPhone 8, o iPhone 7S, o iPhone 2017, como se llame el próximo modelo de iPhone, y es que quizás eh, tenga un nuevo modo de carga rápida y que además probablemente sería inalámbrica. Vale, bueno. Eh, bueno, este es un rumor que más o menos es recurrente, cada nueva versión de iPhone siempre se rumorea un poquito que podría tener la carga inalámbrica y bueno, también son las ganas que todo el mundo tiene de que lo tenga, la verdad, que es Bien. una característica que yo creo que ya va siendo la de que Apple introduzca pero sí. en este caso es un poquito más sólida que otros años, ¿vale? porque en este caso eh, se ha detectado una empresa de Taiwán, que es eh, Lighton, que está proveyendo a Apple de unos ciertos componentes que, bueno, que todo parece que, que se usan para eso. para apunta, hacer... ¿no? Que podría hacer carga rápida e eh, inalámbrica. Entonces, claro, la gente ha preguntado: ¿no? ¿qué hace Apple comprando grandes cantidades de este tipo de componentes para carga inalámbrica rápida? Sí, no, claro, ¿verdad? No sé, a lo mejor está ahí Tim Cook decorándose la casa con componentes, pero no, lo más probable es que se vayan a usar para, para el nuevo modelo de iPhone. Sí. Entonces, todo apunta a que podría ser eh, cierto. ¿Por qué no ha habido carga inalámbrica hasta ahora en iPhone? Hay, hay problemas cuando las carcasas son metálicas para hacer la carga inalámbrica, Ajá. ¿vale? Porque, claro, el tipo de proceso, creo que es de inducción, me parece, que se genera ¿no? con, con metal, pues es problemático. Pero el año pasado ya lanzamos una noticia que Qualcomm estaba trabajando en un nuevo modelo de cargador que permitía a eh, productos con carcasa metálica, introducir esta, esta carga. Ajá. No sé si van por ahí los tiros, o quizás el otro rumor que también se está un poco barajando, lo que es que es menos fiable, y es que la carcasa podría ser de algún tipo de, de cristal, algún tipo de vidrio especial. Un material diferente a lo mejor al metal, ¿no? Un material o sea. diferente, exactamente, que es lo que hacen muchos otros eh, smartphones que tienen carga inalámbrica o un tipo de metal, eh, menos conductor, o... no sé, ya son procesos de, de otro tipo que, que a lo mejor desconozco, ¿no? Ajá. Pero está claro que de, tienen que cambiar un poco el, el modelo, la estructura eh, del, del iPhone si quieren introducir carga inalámbrica a no ser que se hayan producido algunos avances que de momento desconocemos Claro, como estos de Qualcomm que estaban en modelo experimental Así que veremos si tenemos un iPhone 8 con carga inalámbrica, ¿no? Ajá, sí Puede ser interesante bueno, pues te voy a contar así rápidamente eh, cosas que han pasado con Amazon, Apple, etcétera, el tema de los a, audiolibros. Uh -huh. Y luego, cuando acabe de comentarte eso, te digo un poco qué productos eh, podría lanzar Apple eh, en este año, ¿vale? Venga. Pues nada, resulta que Apple y Amazon eh, llegaron a un acuerdo, ¿vale?, hace un, unos años, eh, en el cual. Eh, los libros, eh, audiolibros de, de Amazon solo podían ser eh, vendidos dentro de, de iTunes, ¿vale? uh -huh. eh, Está hecho por una empresa que se llama Audible, que compró Amazon en el 2008, y claro pues, eh, la Comisión Europea eh, viendo la ley de antimonopolio también han hecho un poco de presión eh, la asociación de editores alemanes eh, etcétera, ¿no? De que claro eh, la mayoría de los libros que se descargan están hechos con están creados con, con con Audible, ¿no? Que es esta empresa. Eh, no tenían forma de poder vender su, este tipo de libros porque como tenían ese acuerdo, solo se podían vender ahí, ¿de acuerdo? Entonces, sí. ha eh, habido un poco ahí de presión y eh, resulta que ya, han, a, a principios de enero han, han rescindido ese contrato que tenía Amazon y Apple. Por lo tanto, ya los editores alemanes o cualquier tipo de editores que quieran eh, vender el eh, libros, audio, audiolibros, con, hechos con, con esta empresa ya puedan hacerlo, entonces es un poco que se va a abrir un, una nueva era en la cual eh, bueno, se puede vender más libros de este tipo, ¿no? Uh -huh. Sí, interesante, porque la verdad que es un, una franja de lo que son las aplicaciones que funciona bastante bien, claro. que tiene mucho, mucho mercado. Y yo creo que en iPhone, bueno en iOS en general, puede ser muy interesante liberar esa parte para que haya más competencia, más variedad y mejor sí, precio. Sí, al fin y al cabo es el tema de la cultura que no solo esté cerrada entre dos grandes empresas como puede ser Amazon y, y Apple que hagan acuerdos y, y dejen al, al lado o fuera o pequeños competidores que, uh -huh. que realmente son pequeñas empresas o medianas o pequeñas empresas que, que también podrían estar ahí y bueno. Ahí siempre hay que estar atento para que no, no hagan abuso de su, de su poder. Muy bien. y Ya centrándome en el tema que nos interesa, que son producto productos de eh, Apple. No va a ser ningún iPhone, como os he dicho. Eh, yo no sé si a haber sorpresa, tampoco voy a comentar nada sobre el próximo iPhone S, eh, si va a tener sucesor o no. Sino simplemente que, parece, según eh, EDG Times eh, a mediados de, de este año habrá que esperar todavía para entonces, para uh -huh. un nuevo iPad. Eh, no sabemos si va a haber un iPad... Eh, de 9,7 pulgadas eh, se mantendrá, habría uno de 10,5 que es el que te estoy comentando ahora uh -huh. y luego se mantendría el iPad Pro de 12, eh, lo tengo por aquí apuntado, de 12,9 pulgadas o simplemente uh -huh. que el que hay actualmente de 9,7 sea sustituido por este número que te estoy comentando de 10,5 pulgadas, ¿vale? Uh -huh. eh, realmente las la características, pues bueno, eh, posiblemente o casi seguro van a usar el procesador eh, te lo digo ahora mismo, lo tengo por aquí apuntado. El A10X, y luego mejoraría el tema de las. Eh, ahora mismo tienen 264. Eh, píxeles por, por, por pulgada y uh -huh. pasaría a tener a lo mejor 326 en la pantalla, ¿no? Abría ese tipo de mejoras es lo poco que podemos saber hasta ahora vamos, lo que sabes todavía es eso, es una, un pequeño incremento tecnológico, ¿no? una pequeña mejora, eh, sí y quizás un cambio de tamaño de pantalla hombre, tened en cuenta que estamos hablando de, de iPads los dos que te he comentado, uno que se lanzó en el 2015, otro en el 2016 pero pues uh -huh. bueno, posiblemente, eh, pues algún relevo que necesiten y como siempre, si se sacas un nuevo producto, pues la gente te lo va a comprar y a lo mejor eh, para las cuentas de, de Apple interesa, ¿no? de sacar uh -huh. un, un nuevo dispositivo y luego el otro ah. es el Apple Pencil 2, es decir uh -huh. es un, lo nuevo que va a tener así principalmente lo poco que sabemos es que se puede tener una parte magnética para que se acople al, al iPad, uh -huh. eh, pues la parte lateral la parte superior para que no lo pierdas lo llevas siempre bastante a mano uh -huh. eh, posiblemente tenga pues como una especie de, de tope en el lateral para que luego no, no vaya rodando y se te pueda caer a lo mejor al suelo Sí. Pero bueno, la parte técnica, precios eh, precio que puede tener no lo sabemos todavía, el actualmente creo que son unos 99 dólares, y bueno, son los nuevos productos que podrían llegar aparte de, del iPhone, que está claro que si todo no cambian los plazos que hace 90 Apple sería en septiembre de este año. Ajá. Pero bueno, de todas formas, de aquí a marzo, tal, iremos sacando, yo creo que nuevos rumores, irán saliendo poco a poco sobre nuevos productos. Porque sí. siempre pasa más o menos lo mismo, los primeros, primer, primer, los primeros dos meses son un poquito más parados en cuanto a nuevos rumores, pero poquito a poquito irán apareciendo seguro claro e iremos reafirma, reafinando también los que ya hay pues nada, es, yo es todo por mi parte por hoy pues yo creo que también, ¿no? ha quedado todo bastante bien, oye, pues bien <risa> sí eh, bueno, eh, quería dar las gracias a todos vosotros los comentarios que ponéis en los vídeos que publicamos entre semana no solo estos resúmenes tecnológicos eh, y bueno, eh, por mi parte, bueno como siempre, si dejáis algún like Sabéis que todos los domingos hacemos este tipo de vídeo uh -huh. eh, Como siempre, dejar algún tipo de sugerencias Que leemos todos los comentarios, respondemos a todos los comentarios uh -huh. Y bueno, por mi parte, como siempre Nos vemos el próximo domingo eh, ¿Te parece Héctor? Aquí nos veremos exactamente Vale Muchas gracias por estar ahí Vale, pues hasta la próxima Hasta luego. Hasta luego